Bueno, por pues suerte. Este Tiene un lustre, por nada. No decís nada, eh. Pero partir, sí. y bueno, se <risa> vamos a repetir eso. moverse. Fuera. ¿Te puedes creer que me ha justo cuando estaba cambiando el ¡Que me lo ha Que te he te Bueno, no te Este. ¿O? Sí. No. o este. No. No. No. No. No. No. No, no, no, si no, ¿Vale? uh, dentro, dentro, no, no, no, Están quietos, ¿no? Sí. sí. No, los flacers no cuentan, ¿eh? Eh, uh, me lee, me dé, me, me. ¿Has ah, ¿sí enfundado la...? Yo no. ¿Por qué no se ha pegado...? Ah, que está abriendo aquí. Eh. ¿Qué? ¿No ha pegado No, está mejor de vida porque no tiene vida. Ah, vale. Uh, de de ah, de más, Ahí. bajamos. Ah, vale ¿Cómo the night? ¿Un poquito de cosas Warriors of light. Hello, Jack. Vamos a ganar nosotros a Rayderas. Sí. está curando el reto. Ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya. Muy bien. A meter en Bolden y en su Una lado. polla, la de... vamos, a de la calle. Tu no, ganamos nosotros, ¿verdad? Uh, no, no, no, no. Vale, pero lo ha trampeado, eh. ¿Por qué? Porque lo ha trampeado. Se <ríe> <ríe> Me ha metido calle ahí, tío. No, una polla. Esto es bueno, eh. No, eso después lo necesitas, la verdad esta que, opción lo necesitas para después. ¿Quieres uh, Bale o no? Sí, tira, tira. Si tiras en el B, después del pasaje, el pasaje no vale para nada. Ya. Yeah. <ríe> es que prefiero fallar el pasaje que el tirado no? tirado? No sé, soy los dos paladines no puedo saberlo nunca. Machanguito Mejor que lo tienen los dos, no? ¿El ¿eh? atentos a las torres! No, es que no 6... 7... Vale, joder, mira tía. Mira, dice, eh. Una cura, por favor. Te deja comido una, ¿no? Vale, ¿fuera? fuera. Fuera. Fuera y... fuera. No sé si, eso sí no sé si. ¿Te ha No, no ha embullido arma. No. no, porque con el Black Mage no ha Vale, ¿vaya? ¿Vaya? ¿Vaya? ¿En qué ¿Quinto plano? ¿Ah? plano? qué plano tengo que pudrir en el agua, no la verdad? Lo que depende con lo que empiezo a ver, si un poquito, que voy a a ahora, ahora, ahora. Vale, fuego, hasta que... Te vamos a por favor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, está no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, se no, no, no, Moverse, moverse? Ay, tienes razón, Rino, al centro es mejor para... Vale, entra, eh Sur O La ve, la ve, la ve, la ve. Perdón, es una imagen. A ver, no estoy en muy estable está eh... stack vale. marchandito si, eh, sí. sí. yo he sido un pato ¿no? vale, si no, no sale el no vayas, no vayas está stack, stack, no vayas con stack esto es peatas áreas, áreas, así tío, va, vale. ¿Puedes compartir mejor? ¿no? Ah, sí, sí, ponte el de sí. ¿no? voy, voy, voy! ¡Ay, no me da tiempo, tiempo! da tiempo! ¡No me ha tiempo, tiempo! ¡No no me da tiempo! <risa> esta, no está podido. Cuando no podido poner el tiempo, ¿Está ¿Está no el cuno, Lejos, ¡No lejos, lejos, lejos, no me da tiempo! ¡No el da tiempo, no me Puro Renoa Mata a Auril, a ver si hay suelto no El limite, carga límite seguramente será el 3 Uno, dos, tres Saca changuito. Va a ser Bajamus no, de verdad, no, ahí no, me Juntos no, primero, juntos primero. Es igual, es igual esto, tío. ¿Ves como no lo mejor juntos primero? Sí, a tiempo de sobra, tío. Vale. Atentos a quien tengáis marcas ahora, el que no tenga marcas, a sacar al centro. Quítate el culo el bicho. el Es muy un elemento, no. No. Me Oh, no, bufo, ¿no? eh, cuidado con el meterito, con el limit break. Vale, limit lo Vale, volvemos Y queda un queda el... El bajamut. El acaso otra cosa no vengo en bajamuta sí, sí, sí, sí. baja, baja. y de improviso? ¿Cómo ¿Y bajamuto Vamos que sí, ya. Vale, te, no le va a quitar uno, por No, le ¿vale? va a no, ¿Es no, ahí. Ahora, con no, no, no, no, no, no, no, no, eh. No? y. ¿Cosa? ¿ahora no sale por echar cuando el resto de la gente consigue el logro? Astro, ¿no? Ah, es verdad, para evitar bullying. O sea, casi ¿se puedes mentir, Free. El astro yo no he hostias. Pero, yo lo tengo, yo lo tengo a solo. La, a mí me da igual